Bueno, acá estamos con Brenda, eh, la compañera de la Comisión Directiva que estuvo interviniendo en la lucha de la PET 17 y te pedíamos que nos hagas un resumen de esa importante lucha, porque además hay varias PEDs que están en conflicto y que además son conflictos que han incluido a la comunidad educativa, al estudiantado. Sí, ayer terminó la reunión en Casa de Gobierno con la comunidad educativa de la EPET-17, en la que el gobierno se comprometió finalmente a dar respuesta a una demanda histórica de la EPET 17 que es la construcción del ala de talleres para que puedan funcionar en el establecimiento y no tengan que recorrer grandes distancias como lo hacen hasta ahora. Una demanda histórica que por fin eh, encontró respuestas en el gobierno después de una importante lucha. Lo que queremos denunciar también gravemente es que en esta mesa de negociación el gobierno se negó y solicitó que no haya presencia de Aten Capital en esa, en esa instancia. Y es muy grave porque lo que denuncia, lo que pone en, en, en, de manifiesto, es que hay un acuerdo explícito entre el TEP y el gobierno para que Aten Capital no esté en las mesas de negociación, en las mesas en las que necesitamos para poder denunciar la situación de infraestructura de todos los establecimientos, no solamente del la EP17, sino de otras SPET y escuelas que hoy no están funcionando por problemas de edilicios estructurales. Las mesas técnicas que tanto defiende el TEP, que funcionan en el resto de las ciudades de la provincia, no funcionan en Aten Capital porque justamente el acuerdo es que Atencapital. Capital no participe de esas mesas técnicas donde tenemos que denunciar y llevar todos los reclamos de las escuelas que hoy no están funcionando. Queremos de todas maneras saludar a las compañeras, a la comunidad educativa, a las compañeras, los compañeros docentes, a los estudiantes y las familias que se han organizado en la p 17 y que han llevado adelante una lucha muy importante con cortes de de, de, de calle, de calles muy importantes como Godoy Novela, que implicó una organización muy, eh, muy importante también, la, la toma de colectivos, eh, la movilización a casa de gobierno, todas fueron decisiones la suspensión de clases, decisiones que fueron tomando de conjunto y que dieron como resultado que el gobierno tenga que dar respuestas así que saludamos desde Aten Capitán, estuvimos acompañando desde el primer momento convencidas y convencidas que de esta manera sola, solamente con la unión de todos los espacios, incluyendo la representación gremial, vamos a conquistar todos los derechos que necesitamos. Esta no es la única EPET que está con problemas de infraestructura, también está la EPET 7, la PET 14, la EPET 8, escuelas que están con graves problemas de infraestructura que hoy no han podido iniciar normalmente y que ponen en evidencia que lo que falta es construir EPET, construir escuelas para cubrir la demanda, la gran demanda de la comunidad educativa por poder elegir esta modalidad de educativa. Hace más de 20 años que no se construyen escuelas en el oeste, la comunidad ha crecido un montón y la demanda se quiere, eh, se quiere responder a esa demanda con parches y no lo tenemos que permitir. Así que sigamos movilizados, sigamos llevando adelante los reclamos con la comunidad educativa y en conjunto con Aten Capital para poder conquistar todas las, las necesidades que tenemos.